Y me sembra y se me en goberna Ay, cojamos a todo mundo, por la me abruz me oñe eva, hoy me goziba, se ya ha' ema Mira, tu cueri, añe jundita, cuñata, y Añare, tare, así, y rime, se acá mue' en Se co' a muñata, me embosiba, de yurumí se se vale, llegué por donde le y el huir Se tú puesto un y va Pero no hay De coja esquina, lucero, no Es que sabe, pa' un pobre, no se el que hoy, y taro, y te da igual ve, mamá, e, pa' ya, po' Se o, va paulina y se hey, corre por casa. Y se cambia más. Es como pama, ama, ese, es Se en Gawalá se cambia, se ve otro a Bikare A etan de vez, se ve, se me que voy a y se hace dos veces por ella por, la cambuja y madre se va a ir en el Boaté. No se entusiasma a en octubre Mas no sé se ve y mande Y a venir una vez El <tose> Que pa que se ve Siente loco de Si Hoy te como y me amase con mi Algo se gustaba se andaba es sospechoso un envidioso hay votantes de pecuar <música> A dios a veces se a las lo que está. A veces coquillaña, pero mi razón será. Se da peña y cometa, guía y me apasawa. Quizás y allá y copa, uno puede ya y correba, hoy me cuña ya se va, y allá yo corregí, tapé por allá seguí, allá yo y jugante, ya con un amor sincero. Seguí, ya gozaña de suerte. De perú la gente, ya y con qué fe y sabéis. No. Oh. Te entre llanto y suspiro, te cambo de correr, y antes va a beber, necesidades a mí. Que tanto te adora, mostraban de tu cuna, oh sota, maibutú. La sombra de la noche esconde tu pestaña, tus ojos rutilantes se o oh, como cañón. Por eso estoy llorando la Decime con ternura, a tu hata se Si tú no te levantas Ayer a ser, Me voy ya de tu lado Sin luz con el consuelo Mis ansias fervorosas Tomen te En vano mis clamores Ya pierdo mis anhelos Para mí Esperanza ya opama se campa. La sombra de la noche esconde tu pestaña. Tus ojos rutilantes se o como cañé, Por eso estoy llorando, la lágrima me baña. Decime con ternura, alta se crió. to me. Y ya yo como y pepe, o oh, soñan en por ahí La pequeña que yo a fe, ya esa la de, bebé. Ay, ay, que a la pepe yo no yo tranquilo que ya yo hay tú Ya no hay Y por ti, por la cueva y por si O voy a quitar la mochina o topa y ya -e, -e no me contar de tuye Se co' hay conté a veí, De que no te acoyer De que no la miran a Y la perece que huir Pa' en Brasil ya no Se corazón pere, A pensar más cosas de Aja, en un día. O a ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de ay, soñar, ay, a ay, ay, ay, De pensar, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, No me a no me digas que no me digas que y me digas que a me digas no que que de Saco coro, aplicar ahora, guapo, guapo, leña, cabo, leña, leña, leña, leña, leña, de se la la a la te yo, guiño, iré a jabela, y cumpleaños, <muchas> pa' y ya, caya, se pena, mi guava agüero, jodido, pende Y ya caso lento, con la vida, cup, la cup, guapa oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, me dedico a Ramírez, a El Mario Hermoso, está, ah, <risa> Todo a ella te ande por No va a ser de hoy y nunca lloré, te ve más que alegría, pepe, teniste Esta año de que y lo mitamos, te ve la hoja de pariente, cueste, Ya la monajina, la buscata, baja y hermana fue a Avellón Que nada nos sale de rey, por caja la maraca, como si recuerda que peisa peor, ya ve a mi que nada más o peña en mi Oye, eh y iba a que prendiendo un beñando ya gracias área está desnígete. pero que un sale a ayer despedido por millones de gracias a que se amigo que guava agüero por cober y acaso caso lento la pesa la Se va y te matan de Y que na suerte La sepora y mi conde de oye y Ay coro de andes pero más hay coro de mediatas que ni mante madera. Allí los porte peñas vuelquen hasta ahí que misen de codiar.